de los hechos históricos que marcaron a nuestro país. Pero este 25 de octubre nos convertiremos en los protagonistas. Y elegiremos, si queremos o no, una nueva constitución para Chile y el órgano que la debería redactar. Vota y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl. Estamos a pocas horas de vivir un proceso eleccionario histórico, el plebiscito constitucional y para ello vamos a estar hoy día acompañados por un colega periodista, él es Patricio López, periodista de la Universidad Católica y actualmente además parte importante del fact-checking Malespinacheck.cl. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Hola Pato, esto es como, no sé si iron Dark, esto es hablar como Pato a Pato. Muy, ¿Cómo estáis? Yo bien, gracias, eh, gracias por, por es la como invitación. La, como la lotería, par de patos. Claro, par de patos, muy bien. Eh, gracias por la invitación. Eh, ma, eh. Gracias por tener esta conversación a, a puertas del, de, del proceso eh, de plebiscito que se abre mañana, muy importante, y más para, para el tema que nos, nos, me invitaste y que nos convoca, yo creo que es la desinformación, que es, una, es algo nuevo acá, acá en Chile, nuevo en el sentido de que recién después del estallido social se empezó a hablar más sobre las fake news, desinformación, así que muchas gracias por esta invitación. Así es, bueno, después del estallido social ese octubre de 2019, cuando vimos a millones de personas en Santiago principalmente eh, movilizándose, llegando hasta la Plaza Italia, eh, un evento que fue muy masivo y que según muchos es el evento más masivo después, eh, en democracia digo, eh, y después de algunas concentraciones históricas que también hubo en torno al retorno a la democracia en los años 80. Eh, ¿Cómo viviste o cómo viste tú, eh, con tu eh, perspectiva periodística, todo lo que fue ese fenómeno del 18 de octubre, Pato? Eh, pucha, bastante dura, tengo que te decir como que una de las mayores críticas que cuando ocurrió el estallido social fue hacia los medios de, de comunicación, y yo estaba involucrado en uno, y pasaba que la prensa burgués, el escupo, el reto, la crítica... Cuando se entendía la rabia que había detrás, que era cómo al final los canales de televisión llevaban, la, y digo canales de televisión porque hay que diferenciarlo con el trabajo que hizo las radios, que fueron yo, yo, a mi punto de vista fueron los que mejores llevaron el tema eh, tanto en pauta y en contenido eh, sobre el estallido social, la cobertura que le dieron, que la televisión que se enfocó más en, en el destrozo, en los incendios, en los saqueos, eh, que era lo que se podía entender más noticioso, pero que no necesariamente era lo más enriquecedor y la, lo que más se necesitaba en ese instante era que crear un relato al final, crear una, crear una situación país que fuera más de unión que disruptiva en el sentido de romper los lazos de, de, esa, de ese contrato social, que fue lo, lo que pasó ese día. Entonces, personalmente me encontré con una disputa de que, uno, yo creo que el periodismo siempre eh, tiene esa pata de conectarse con las personas, eh, mostrar las realidades y no una realidad porque esto que te digan que hay que ser objetivo y objetivo no existe la objetividad, sino es la búsqueda de verdades que hace tener una, aparien una apariencia de que esto es parejo, en el sentido que como no dañaste tanto ni el de izquierda ni el de derecha, o el que está del bien por el mal, ni el católico, ni el evangélico, ni el mormón, ¿cachai? O el rico y el pobre. Eh, sino que se recopilaron verdades, pero acá era como, oye, acá hay personas que han estado silenciadas por mucho tiempo y, y que el sistema ha hecho que estén silenciadas. Y que eso es porque eh, se levantan temprano y llegan tarde a sus casas, porque el metro no funciona, porque la desigualdad en regiones, o sea, una región o, o comunas de una misma región, que, que una comuna recibía, recibía un ingreso, una puerta del Estado de 100 millones al mes, versus otra que recibía miles y cientos de miles de millones. Y eso implicaba la plusvalía que tenía una comunidad, que tenía más carabineros, que tenía mejor infraestructura, que tenía más áreas verdes. Y todo eso hace que la desigualdad, que a simple vista ojo humano se puede ver, pero había otra desigualdad que era oculta. Esta es la que dicen, eh, una pobreza multifactorial que va desde que tu casa puede, te puedes tener una casa de concreto, de madera, pero adentro no tienes que comer. Puedes tener un televisor, puedes tener una cama, puedes tener un auto, pero si no tienes que echarle benzina al auto, no tienes cómo comer, eh, cómo vestirte incluso, eh, eso es un, también es una pobreza, y es una desigualdad tremenda. Y eso fue lo que se empezó a ver, la gente empezó a, a criticar y a decir, yo creo que muchas veces nos topamos con que la gente decía, no, yo apoyo esto, ¿cachai? y tal vez no la violencia, pero apoyar en que se movilizaran y que fueran los jóvenes, pero al final, que nuestra generación, yo también te hago participar a ti, Pato, en nuestra ah. generación er, era, éramos... No queríamos romper el status quo, sino queríamos que, oye, conversemos sobre esto que nos está pasando, no queremos llegar a tener 65 años y tener una pensión miserable, no queremos eh, en, sobreendeudarnos para tener una vivienda, ¿cachai? o poder acceder recién a los 60 años a pedir un crédito para que tener una vivienda porque te piden tener eh, cierta estabilidad laboral, tener ingresos sobre, sobre cierto monto, no tener deuda, y con viviendas que en Santiago por lo menos hoy día tú te puedes comprar una vivienda en Santiago Centro, y acá, eh, si lo llevamos a la regla cauquenes una vivienda en Santiago Centro, un departamento de 25 o 30 metros cuadrados, Chiquitito. es acá en Cauquenes una, una hectárea, y, y, la, y una mansión, y, y, te, y te puedes comprar auto y todo. Entonces, Pero eso, a eso no nos cuenta. Eso también se muestra, y ya que tú mencionas Cauquenes, sobre todo uno que ha tenido la posibilidad de salir a estudiar, ¿verdad?, a, afuera. Eh, y que ha tenido la posibilidad de, de enfrentar el proceso yo, incluso cuando salí a estudiar, sin eh, la gratuidad. Entonces, una familia para que su hijo saliera a estudiar tenía que pagar por una pieza, lo que tal vez en Cauquenes costaba eh, arrendar una casa familiar, eh, además de pagar lo que, lo que correspondía según la cantidad de beneficios que ese alumno eh, pudo obtener en, el, en, en la ciudad donde fue a estudiar. Eh, pagar para que su hijo pudiera comer, pudiera tomar locomoción, pudiera eh, sacar fotocopias, que cuando uno estudia también son tan importantes. Entonces, como que de repente, por alguna razón, como que la gente no coteja las cosas que se fueron viviendo con el tiempo. Y, y que es distinto, por ejemplo, para gente como la de nuestra comuna, ¿verdad? Que cuando sus hijos quieren ir a una, a una universidad, a las que se accede, por ejemplo, por PSU o por los sistemas que vayan a existir ahora para seleccionar, tiene además que desembolsar una cantidad de recursos que es impresionante, y que lamentablemente eh, en Cauquenes no todas las personas tienen esa opción, partiendo porque hay una persona que si sí tiene que ir a otra ciudad a vivir, a comer, a, a, a desarrollarse, y eso implica como casi tener una segunda familia en otro lugar que puede estabilizar a cualquier eh, grupo familiar. Entonces desde ahí ya se ven eh, diferencias que son absolutas en esto y yo creo que con el estallido social todas estas cosas se fueron como metiendo en una olla presión, ¿no? Porque eh, muchos dijeron, bueno, el metro lo subieron 30 pesos, ¿qué importa? Pero estaba el asunto del metro, que además de que sube 30 pesos ya se estaba acercando casi a los mil pesos pagar un pasaje de metro. Y era la justificación que tenía la gente en la región metropolitana, se podría decir, ¿cachai? Porque claro. Porque lo mismo pasó en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, en Puerto Montt. En muchas ciudades, claro, donde el metro no era lo, lo, lo relevante, pero también habían declaraciones súper desafortunadas de ministros, que cuando se les preguntaba que por qué habían subido las frutas y las verduras, ellos decían, bueno, pero bajaron las flores, como si uno tuviese que comer flores, en el fondo o que le decían, eh, eh, bueno, el, el, el, cómo llegamos, no sé, al consultorio, bueno, levántese más temprano y cosas por el estilo, que finalmente, eh, esta sensación, ¿verdad? Porque el chileno es bien tolerante, hay que decirlo, pero cuando ya vieron sí, sí. que se estaban eh, tolerantes en cuanto a las injusticias, quiero decir, cuando vieron que ya eh, lo estaban haciendo, eh, que uno se tenía que levantar a las 5 de la mañana para llegar al trabajo, que para ir a un consultorio tenía que pedir ahora no sé con cuánto tiempo de anticipación, que le subían los precios de los alimentos y nadie hacía nada, para nadie era un, era un, era un riesgo, sino que te mandaban a comer flores, eh, que las farmacias se coludían para cobrar los remedios o el confort, qué sé yo... Finalmente, esto efectivamente fue un estallido que desembocó a que pese a la semana, en la semana previa a lo que fue el estallido propiamente tal, ya había vandalizado muchos de los torniquetes de metro, ya habían algunos actos que uno podría... Eh, calificar de más violento, y que la prensa que generalmente parcela, verdad, cierta parte de la información, como puede ser la televisión, y al parcelar cierta parte de la información, como que crea una realidad completa, más allá de decir, bueno, esto pasó aquí y se, se, se, se concentra en este, sino que parece que toda la gente que, que necesitaba manifestarse por algo estaba incurriendo en actos violentos, que toda la gente que fue eh, eh, esos millones de personas que, que fueron a, a la Plaza de la Dignidad, eh, después se fueron a saquear un supermercado, una farmacia y eso no fue evidentemente así. Entonces, toda esa concentración de situaciones finalmente decantó en una rabia eh, generalizada que mantuvo eh, con manifestaciones al país prácticamente desde el 18 de octubre hasta enero y hasta el inicio de la pandemia. Claro, y en ese sentido, el 25 de octubre cuando fue, del 2019, cuando fue la marcha más grande de todas las marchas, donde según carabineros marcharon más de un millón de 200 de personas, ahí hubo, un, ahí hubo recién eh, una conversación de políticos, una conversación del poder, de los poderes y, y de las personas. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, eh, fue un periodo de mucho, mucha revuelta, mucho estrés social, yo creo que lo, lo que los argentinos nos pasaron, lo que los argentinos le pudo haber pasado mucho tiempo atrás, de que era recién conversábamos temas políticos y temas sociales. Los argentinos, para ellos, conversar sobre economía, política, eh, es, es cosa de todos los días, y te puedes sentar en la mesa y conversar. <ríe> Claro, pero acá en Chile, eh, si tú en, en tu mesa, en tu, en tu familia conversabas sobre estos temas, no, no era un tema intocable porque te llevaba al, a lo que ocurrió y desencadenó toda la dictadura militar, o sea, el, el 73, lo que era Chile antes del 73, lo que fue Chile después del 73, del 11 de septiembre. Entonces, para nosotros que somos más jóvenes y que no, nos instruimos con los libros de historia, ¿cachai? Y, o con lo que nos decían eh, nuestro, nuestro, nuestras familias, y porque la universidad también te, te, te, te inculcan más o menos, y, y la curiosidad vas levantando un poco, y las series, películas, documentales, reportajes que se han levantado, te hace tener una mirada más crítica, no mirada del hecho de, de, de la vivencia. Entonces, eh, yo acá voy a meter... Malespina, ¿por qué la voy a meter? Uno, yo trabajo en Malespina, que es un medio que nació del estallido social. Eh, no nació el día después del estallido social, pero sí nació varios días después, casi un mes del estallido social, eh, porque nos dimos cuenta de que, y, y, y que lo creo que fue Tomás Martín, un, un editor de, de la tercera, eh, que muchas autoridades, muchas personas estaban diciendo cosas que no eran totalmente ciertas, y en las redes sociales estaban divulgando mucha información que tampoco era cierta. Por ejemplo, hubo un, u, durante todo este proceso hubo un, un, de revuelta, de conflicto, de estallido eh, y de despertar social, eh, pasaban que eh, había violencia de carabineros, había violencia de los derechos humanos, tanto de carabineros como de los militares y efectivos de la PDI, y, y la gente los denunciaba en las redes sociales. Entonces se inclusaban, habían imágenes que... Eh, no sabía si eran ciertas o no, entonces eso, la gente no sabía cómo hacerlo, y, y se publicaba. Y pasó que había muchas imágenes que no eran de la realidad chilena, sino eran imágenes de, de, la, lo, lo, de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en países europeos, lo que pasaba en algunos países, de, eh, en Turquía, por ejemplo, en Israel, de que era también represión policial, pero no eran imágenes chilenas pero sí habían imágenes chilenas que en realidad la policía no, las quería, no, no te confirmaba, entonces había, oye, en realidad le dispararon a esta persona, esta imagen es con una persona con sangre, que más encima, no sé si vamos a entrar, eh, porque esta es una conversación más profunda, de que el algoritmo que tiene las redes sociales fomentaba que esto se te viera aún más, entonces era, era común que tú vieras imágenes en Facebook eh, de, de, de violencia, de pol violencia policial. Y entonces te generaba, oye, esto es real o no lo que está pasando. Que, y encima no todas eran en Santiago, sino había, pasaba en Antofagasta, en Iquique, pasaba en la región metropolitana, pasó en Talca, pasó en Concepción, pasó en Chillán. Eh, entonces, ¿qué pasamos? Entonces empezamos, oye, no, no, armemos este proyecto. Armamos un proyecto en que eh, lo que hacíamos éramos, íbamos a Carabineros, preguntamos, oye, tenemos este video, ¿es real o no? Íbamos al, de al Instituto de Derechos Humanos, ¿es real o no? ¿Hay denuncia? ¿No hay denuncia? ¿Hay querella? ¿No hay querella? Eh, ¿Se dio a bajar carabinero, o no? Esta persona se fue ingresada al hospital, entonces llamábamos al hospital y hacíamos to toda la línea de verificación para ver si ese video existió, ¿fue real? ¿Es de ese día? Y si esa persona está bien cuál es su situación y si el carabinero está identificado o no. Nos topamos con que el carabinero no, no, no, no está identificado, y todas las cosas que hoy en día ya sabemos, eh, que fueron, fueron para, para nosotros violencia de derechos humanos. Pero normal la espina nació de eso, de, de, de, esa, de, ese, eh, de ese estallido que también fue inf de información, como la gente ya no cre le creía la televisión, apagaron la tele, muchos apagaron la tele, se informaban de los medios eh, sociales, y el error de los medios sociales es que todos los medios sociales son distintos. Twitter eh, no es un espacio cívico, es un espacio donde todo lo contrario a, a la civilización, allí no hay gente civilizada, allí hay crítica, allí hay rabia, allí hay, rabia hay descontento, hay, hay pasiones. <risa> pasiones y, en Facebook, y en Facebook hay grupos, y uno tiende a seguir los grupos de tu tendencia política, o de, tu, de, de, de, de lo que tú creas, religión, gustos personales, entonces... Mucha gente es como tú igual, mucha gente piensa que esto eh, bueno, es bueno, esto es malo, entonces tú estás metido en ese grupo y obviamente tu tu feed va a ser va recibir y va a recibir un feedback e información y noticias sobre tus intereses, ¿cachai? Entonces nunca vas a nunca te vas a informar del, del lado contrario, nunca Porque te vas a llegar. En general, además las personas con las cuales tú eres amigo son afines a ti, y entonces existen ciertos elementos en comunes en cuanto a pensamiento, en cuanto a ideas, y en cuanto a visiones también de, de ver la realidad, porque la mayoría de las veces las personas que uno tiene en Facebook son personas con las cuales compartiste en un momento de tu vida y te hiciste amigo de verdad, ¿verdad? entonces Y lo pasamos, va por eso. Y lo pasamos a Instagram, que Instagram es aún más personal y aún más visual, entonces en Instagram tú hay, no te va a aparecer publicidad, si tú tienes cierto, o sea, los iPhones no te llega publicidad, si tú tienes un Android te puede llegar publicidad, pero nadie va a poner publicidad de estos videos, ¿cachai? Entonces tus amigos, que son, los son tus amigos, tu o a quienes tú, por lo menos tus influenciadores, tú los sigues, y ellos también caen en esta dicotomía de que, oye, esto no sé si es real o no, pero compartíamos imágenes, videos, eh, testimonios, incluso a veces pantallazos de WhatsApp, y para que hay que mencionar WhatsApp, donde es algo unipersonal, donde no es un medio de claro. comunicación WhatsApp ¿cachai? Si sino es un espacio es un chat es por lo que fue Messenger en su tiempo cachay eh, es, es, es WhatsApp entonces la primera esto, dama y usó WhatsApp para claro entonces <risas> te das cuenta que la bajada si apagamos la tele apagamos la radio nos quedamos con los medios los medios de comunicación que a las redes sociales y las redes sociales no son medios de comunicación El medio de comunicación entendemos entendemos a que es un espacio donde se donde existe un equipo de personas que por el contrato social, te están informando, y tú le estás creyendo, porque se entiende que no cada persona va a andar, va a andar no sé, pues viendo, uy, ¿qué pasó usted día en Cauquenes? Entonces voy a ir a Cauquenes a ver qué pasó. Entonces no toda la gente va a hacer eso, ¿no? Todas las personas se van a ir a parar a la municipalidad y esperar, oiga, alcalde, ¿qué va a hacer hoy día? ¿Qué, ¿Qué hizo ayer? Si no, se entiende que va a haber una persona, o un equipo, personas, claro, <risas> eh, un equipo de personas... el va a el alcalde. Claro, un equipo de personas que van a trabajar en eso y que te van a informar. Porque ese es el contrato con los periodistas, ¿cachai? Con el, con, con una profesión que también es de oficio, ¿cachai? Que se hace, es oficio y profesión. No, no es acá, hoy oh, tú eres periodista, saliste de la universidad, no, acá, aunque hayas salido de, de Harvard, no, no te va a hacer que seas el mejor profesional del mundo si no tienes, no tienes la calle, no tienes la experiencia, no tienes, no tienes el, el estudio, lo tienes, pero no tienes eh, ese, ese contacto social con las personas, que eso es el periodismo real. Ahora... Pero eso, el que las redes sociales, por eso nació espina, en realidad, porque acá todos nos estamos informando con redes sociales, pero ojo, las redes sociales no, no no toda información, cualquier, yo te puedo decir, veis ¿sabéis que eh, mataron a, a un cabra aquí en la esquina de mi casa? Y le saco una, y busco una foto donde se ve una esquina de la casa y te la mando. Y tú la vas a compartir probablemente, ¿cachai? Y todo y tú, y mis amigos lo van a compartir, y tú se lo vas, y tus amigos también lo van a compa compartir, y va, y va a ser todo un hito en Cauquenes que mataron a una persona que asesinaron a una persona en la esquina de la casa de, tal, de fulano de, de tal y resultó que no, no, no, y tal vez y tal vez se preparen no sé eh, eh, no sé si eh, en, en la universidad muchos profesores te cuentan este esta historia de del de la, del, del primerito de la radio cuando se transmitió el, el radio teatro de, de, de la guerra de los mundos, sí, y la sí, gente, sí. Como, era, como era un libro, lo hicieron sonoro, la gente estaba experimentando con la radio, y escucharon que venía un, un ataque alienígena, y muchas personas creyeron, y se fueron a armar, y no durmieron, y salieron a las calles a protestar, y caos y revuelta social, pero en realidad era un radio radioteatro, esto es lo mismo, pero a un nivel que siempre ha existido, el cuento de perito y el Lobo es lo mismo, Pedrito y el Lobo Ahora... venía el Lobo una vez, una vez, y una vez no llegaba el Lobo, en el Habrá dicho o sea de paso, bueno, eh, muchas veces también se subestima un poco el trabajo de los periodistas, de que cualquiera lo puede hacer, eh, y sin embargo, eh, quienes eh, tenemos esta profesión, sabemos que existen ciertos procesos que, que van desde el punto de vista ético, por una parte, y desde el punto de vista de, de confirmar las informaciones y las fuentes, más eh, fidedignas y necesarias para llevar eh, una noticia eh, con la verdad mediatizada, ¿no? Porque eh, también uno a veces eh, puede tener todas las fuentes que el protocolo te puede eh, exigir, por decirlo de una forma, y de todas formas eh, existen fuentes que te están mintiendo eh, y, y por lo tanto tú vas a estar transmitiendo un, una mentira, pero por eso digo que existen procesos que muchas veces las personas comunes y corriente a través de las redes sociales no siguen eh, y se dejan guiar por las pasiones, más que nada, y finalmente eh, caemos en estos errores en, en, y en estas fake news que son llamadas ahora. Porque finalmente las redes sociales son como una gran plaza pública, donde la gente llega, conversa, dice lo que quiere, escucha, eh, el, el cagüín que escuchó lo cuenta, ese cagüín puede ir tomando eh, ribetes impresionantes, pero así más o menos funciona. Ahora una plaza pública también bien desbalanceada, porque según estudios que existen, Twitter apunta a cierta cantidad de personas donde no todo el mundo tiene Twitter, porque no todo el mundo le interesa Twitter es eh, más bien gente que tiene eh, ciertas pasiones más políticas, qué sé yo, eh, Facebook es un poco más masivo, y, y bueno, e Instagram, que también ahora está siendo súper eh, masivo, pero finalmente... Y TikTok... Y TikTok también. ahora, bueno es que ahí yo ya ya no calzo pato. ¿Qué quieres decir? Ah ya. Yeah. No y sí. también. <risa> no calzo para el baile de TikTok. Después de la pandemia nos dimos <risa> cuenta que eh, se está, aparte ya es, es un, ya es, es una línea que se ha ocupado demasiado y, hay, y la, la audiencia que tiene es muy masiva, miles de millones de personas. Pero pero cómo se crea contenido ahí. Y, y ahí pasó mucho con, con, eh, con la pandemia, eh, los tips que daban de, de tomar eh, dióxido de cloro, de tomar eh, de esta infusión Terrible de eso, ¿no? claro eh, Sí, y ahí pasaba y había gente, habían influenciadores, gente que hacía contenido, y que el algoritmo que tiene TikTok es que si tú haces un contenido único y pones luces LED detrás, eh, tu contenido va a salir y va a automatizar el, el algoritmo, ese número, lo, eh, ese código va a hacer que ese video aparezca mucho en el feed de la persona, ¿cachai? Sin necesidad de seguirlo, entonces se generó hay una desinformación en Estados Unidos sobre todo, y el, eh, eh, porque esta es una aplicación china, entonces China partió primero con el coronavirus y trataron ellos de hacer contenido para que la gente se aliviara de, de, de los síntomas, ¿cachai? Entonces después, ¿cómo pasamos de China a Estados Unidos y a, los, y a Italia y a los países europeos? Y después la bajada, la, la bajada a Sudamérica que, que también pasó. Entonces, esa plataforma es muy importante, no, no, no hay que dejar de vista y no regulada, y acá tampoco, no hay ninguna aplicación regulada. Bueno, se están tratando de hacer esfuerzo con algunas aplicaciones como para comenzar a regularla, pero tú dijiste una cuestión que es súper interesante y que se relaciona también bastante con las fake news, hiciste un guiño a Estados Unidos, y en Estados Unidos existe un presidente que ha sido el rey de las fake news que sobre todo durante esta pandemia que ha llamado a hacer una serie de cosas y, y, y, y ha confundido de tal manera a la gente que Estados Unidos también tiene cifras en cuanto a coronavirus que son eh, realmente negativas. Y que Piñera, esta semana, la, eh, la semana pasada, no, fue esta semana, dijo que Trump era la única persona en el mundo que era inmune al coronavirus. O sea, a ese <ríe> nivel. A ese nivel. Así que no, sí, he estado... Eh, el tema, mira, es que, y vamos a ingresar a las fake news. ¿Qué es las fake news? Es algo que se está dando por hecho de que es información. Y que puede ser una nota, puede ser un tweet, puede ser una, un post, eh, que entrega información, da a entender que es información. Pero también puede ser de una denuncia ciudadana, o como de escribir y ciertas palabras clave. Esta es la verdad. Uno, ninguna nota periodística te va a decir esta es la verdad, porque lo que te decía, la verdad es algo totalmente subjetivo. No existe la verdad. Y, y, y se va a entender de que ese texto va a tener fuentes, ¿verdad? Y las fuentes las llamamos a la opinión del experto, quien dijo qué, ¿cachai? La autoridad. Testigo y, en el caso más. Y, y testigo, más y la foto, y el video, ¿cachai? En caso del formato. Eh, y, la, a, a y a veces hay fuentes y a veces hay fuentes que te dicen, eh, Claudio Pérez, eh, abogado... No, ya. Hablemos del plebiscito que dicen que eh, los derechos, eh, los derechos, eh, derechos fundamentales eh, se van, van a ser eliminados de la posible nueva constitución si se hacen en, en, una, con, en una convención constituyente. Y, y, y se cree. Y Juan Pérez, abogado constitucionalista y experto en, en, en derecho constitucional de la Universidad de Massachusetts, no sé de dónde, de, de Oregon, pero no, no la misma de la, la, ori la original, <risa> eh, ya, eh, porque pasa, ¿cachai? Que es, sí. eso no, no hemos dado cuenta, que, y pasó mucho con, la, con el tema del COVID, pero lo quiero llevar al, al proceso uh -huh. constitucional porque es importante y es lo actual acá en el país. Eh, entonces la gente entiende, oye, si hay una nueva, una nueva constitución, estos derechos se van a eliminar, pero nadie te dice que cuando se armó, el, se, armó se hizo la modificación en la constitución, en el capítulo... Eh, décimo quinto, si no me equivoco, de, de la constitución, hablaba de las modificaciones que tiene que recibir esta carta magna y ahí establecía que una posible convención mixta o constituyente, el único límite que tiene es que todo tiene que respetar los tratados firmados, rectificados por Chile y los procesos judiciales que ya han sido declarados ya admis, ya admitidos y admitidos y judicializados y todo, y hay sentencia. ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Ojo, aquí hay tratados, la, organiza, la ONU. Para estar en la ONU tú firmaste tratados internacionales. Para estar en la OEA... Que son supranacionales, firmaste, hay que decirlo. Y tú eh, firmaste tratados internacionales. Claro. y es a decir algo? Sí, no, eh, hacer referencia a que los tratados internacionales son supranacionales, por lo tanto se sobreponen a, a, comillas, las leyes de los países, por lo tanto siempre existe un cuerpo regulatorio que, eh, que está detrás, digamos. Sí, y se tiene que cumplir, y si no, te pueden eh, hay, hay, hay una serie de condenas internacionales y, de, y pérdidas de recursos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, el, Ban el Banco Mundial, eh, los ingresos que te puede aportar países internacionales como Estados Unidos, la misma ONU, todo eso se pierde, y que es miles de millones de dólares, de dólares eh, que es plata que se invierte y, y con esa plata se construyen puentes. Con esa plata se construye, se hace todo un sistema, con esa misma plata se puede mejorar el sistema de pensiones, se, puede, se hace la reforma tributaria con todo ese dinero, que son dineros que se, se entregan antes y que después el Estado lo tiene que reponer cuando se pone en primer año la práctica, porque se hace un estimado, y, en fin. Entonces todo eso se tiene que cumplir pero nadie en ninguna no sé si tú lo escuchaste en alguna franja no sé si tú lo escuchaste en una ficha, lo viste en una ficha o en un, en un spot de radio no te hablan de eso sino te hablan de que la constitución va a eliminar una nueva constitución va a eliminar derechos fundamentales derecho propiedad hablo ah, no, derecho propiedad derecho de libertad de culto derecho de expresión eh, libertad eh, libertad de conciencia el derecho a la vida el derecho a la educación y así cuantos más, ¿cachai? Y en realidad, ojo, como en un país civilizado que ya tiene 200 años de historia, que recién, esta va a ser la primera vez en la historia, que todos nos sentamos a conversar sobre si queremos o no recién, que se construya y se escriba una nueva constitución, que en el 2022 vamos a ver si la queremos o no, ¿cachai? Como que no es que, no es que esto la noche a la mañana vamos a tratar, queremos esta, una nueva constitución, queremos que la hagan aquí, y con eso nos desentendimos, y en dos, en dos años más nos van a entregar un libro, y nosotros tenemos que acatar ese libro. Justamente, no. vamos, vamos a entrar, Pato, precisamente a hablar eh, de la nueva constitución, del plebiscito, y vamos a ver si nos da el tiempo también para hablar un poco de las franjas, que más que explicativa ha sido bien confusa la franja, o fue bien confusa la franja política. Pero como tú decías, el 15 de noviembre finalmente hay un acuerdo que algunos llaman por la paz, donde eh, diferentes fuerzas políticas se ponen eh, o llegan, ¿verdad?, a este acuerdo, como dije anteriormente, para eh, dar paso a, a un plebiscito que genere o que dé eh, o abra la puerta a generar una nueva constitución, que es la elección que vamos a tener este domingo, eh, y que va a tener dos votos. Eh, uno de los votos eh, va a preguntar eh, puntualmente, ¿quiere usted una nueva constitución? Y va a tener dos alternativas, la primera es apruebo, la segunda es rechazo. Con la alternativa apruebo se abre la puerta para la redacción de una nueva constitución a través de un órgano que se... Eh, que se especifica cuál órgano en el siguiente voto, del que vamos a hablar en un, en un ratito más. Y con la opción rechazo, cerramos la puerta a escribir una nueva constitución, y eso implica que sigue rigiendo la actual constitución, y aquí ya se genera un mito. Porque una de las campañas políticas de eh, su eslogan es rechazar para reformar. Pero votar rechazo, en, en, en este punto... Lo único que asegura, porque no existe ningún otro acuerdo detrás de, de, de votar rechazo, lo único que asegura es mantener la actual Constitución. Y para poder reformar la Constitución se tiene que volver a los actuales canales que existen para, volver a, para reformar alguna parte de la Constitución, que es como funciona actualmente la Cámara, y que exige, ¿verdad?, los quórum que están establecidos, que si uno de los grupos políticos considera que la reforma es anticonstitucional se recurre al Tribunal Constitucional, finalmente serían las cosas tal como están. No sé si te quedes también. Así es, no, sí, eso es lo que tú dijiste. Este como que hace que el, el, el, todo esto nació de Alaman en enero, no recuerdo bien, Andrés Alaman el actual ministro de Relaciones Exteriores, lanzó la campaña Rechazar para Reformar. y está bien, en el sentido de que si están los de la prueba que quieren una nueva constitución, los de rechazo, eh, están, por otra, están por otra idea. ¿Y por qué nace esta otra idea? Porque algo que se entendió fue que Chile necesita cambios. Yo creo que acá, transversalmente, todos los partidos políticos entienden que se necesitan cambios. Ahora, ¿qué tan profundo se quieren esos cambios? Es la discusión. Pero que tienen que haber cambios, tienen que haber cambios. ¿A qué velocidad también se va a discutir? O sea... Todo, si en enero se propuso esto, era claro, y, y, y se comentó bastante, fue como si se propuso en esta fecha eh, rechazar para reformar, ¿por qué no en este proceso largo que pasó a llegar a octubre, porque la elección se atrasó por COVID? Y claro, claro. como dijo Piñera San COVID, eh, llegó para quedarse, y eso liberó un poco la carga eh, de protesta, pero ¿por qué en ese tiempo no se lanzaron propuestas, ¿cachai? Cambios, propuestas de reformas constitucionales, que podían haber estado ahí guardadas, ¿cachai? Pero que si de ganar el rechazo el 25 de octubre, el 26 en el Parlamento entra a legislar y entra con estas reformas, ¿cachai? Pero no existe nada de eso. Acá hay un vacío inmenso, o sea, no es que haya un salto... Yo creo que el salto al vacío es que si gana el rechazo, porque si gana no hay un mapa, hay fechas, hay límites, hay un itinerario elegir, claro. Pero si el rechazo que hay un salto al vacío, de que por eso es el peligro y el rumor de que si gana el rechazo se quema Chile al otro día, ¿cachai? O se crea más Chile en ese mismo día pero creo que es aún más peligroso, no es que gane el, re, que gane el rechazo, porque a que gane el rechazo es eso, el, que gane el rechazo y que el país se quede tal como está, porque hoy en día todo, y la conversación que tuve, cómo iniciamos todo esto, es que se entiende, yo creo que no hay partes de, de, parte de, de la estructura política social y económica que, que diga, oye, el país está bien, yo, aquí hemos hecho todo bien. No, porque igual lo han dicho, hay personas que piensan esto, pero, pero también es momento de, de conversar, ¿cachai? De sentarnos y decidir. Y esto de rechazar por reformar es esto, como, pero también, ojo, el, también se puede reformar, si gana el apruebo, el parlamento tiene que seguir trabajando, tiene que seguir legislando, el presidente tiene que seguir avanzando, hay propuestas, hay, hay un plan de gobierno, está San COVID adelante, y, y la pandemia tiene que seguir trabajando, y, lo, y se necesita empleo, y se necesita inyección de, de proyectos para generar fuente de trabajo, y, y trabajo, entonces caímos como, ojo, ¿Se puede rechazar para reformar? Sí, se pueden hacer reformas. ¿Hay alguna reforma ingresada en el momento? No hay ninguna reforma. Pero si se aprueba, hay un mapa de proceso constituyente que va a ir. Pero a la paralela también tiene que estar un Congreso legislando. Y por eso vamos a la siguiente etapa, de que si voto apruebo o voto rechazo, como sea, ¿qué pasa en la siguiente papeleta? existe la convención mixta constituyente y la misión la convens la convención mixta constituyente y la convención constituyente constitucional o, o constitucional, constitucional perdón eh, <risa> entonces eh, qué pasa qué pasa con la misión con la con la convención mixta con eh, la comisión mixta eh, claro se elige entre la mitad van a ser eh, van a ser parlamentarios la otra mitad personas personas que se tienen que votar el día de la elección municipal claro. y esa mitad de personas que se vayan a elegir pueden tener eh, paridad de género o sea claro así no, es. no sé si no sé si lo establece ahí yo estoy en la duda no, no sé establece si lo establece, sí, lo la, establece la, el... que el 50 del 50 exista paridad perfecto tiene que tener paridad entonces, eh, Pero no necesariamente el 50% de los parlamentarios que formen la convención mixta van a tener pariedad. No, y es tan no peligroso, peligroso eso es que el Congreso, y, no, y, y en, la, en, en, el cambio, en la reforma constitucional para hacer este cambio constituyente no menciona, es que lo único que dice es que el Congreso tiene que ajustarse en la medida de lo posible, como lo dijo Patricio Albu. Sí. <risa> eh, de que si se gana la, gana la convención mixta, el Congreso tiene que seguir funcionando, pero tiene que seguir funcionando de la modalidad y la forma que le convenga si es que gana la convención mixta. O sea que se van a se necesitan cierta cantidad de parlamento de la convención, van a estar allá y se tienen que enfocar allá. Pero el Congreso tiene que seguir funcionando y tiene que seguir legislando. Entonces, ¿cómo se trabaja? Por Ese, eso vamos a dar una, otra pata. Esa es una de las grandes dudas, ¿no? Si es que ganase la Convención Mixta Constitucional que contempla que la mitad de sus miembros tienen que ser actuales parlamentarios en ejercicio, las cámaras tienen que seguir funcionando. ¿Cómo van a seguir funcionando las cámaras? Eh, o, ¿O se va a hacer, se tiene que a, a aprobar una nueva ley? Porque efectivamente existe un quórum con cierta cantidad de, de diputados o de senadores para votar las leyes, que si el 50% va a ser parlamentario en esta convención se pone un poco en duda, sé es que van a funcionar con normalidad. Claro, mira, todo eso ya está, está claro. ¿Y qué está claro? Nada. Porque no se menciona <ríe> nada. Se menciona. No hay, y tampoco es ley. Lo llamado... Eh, si tú lees la, el cambio constitucional, que, te, eh, que lo único que dice es que el Congreso tiene que adecuar su modo, de, su modo de trabajo y proceso de legislación, y si gana la convención constituyente, el presidente tiene que llamar. Y es todo como... eso... No, no, es, es como si gana la mixta ahí nos arreglamos claro, es eso, es sí, eso. y lo único, no, tenemos tiempo para pensar cómo nos arreglamos hasta que haya la elección y se elija la otra mitad ¿cachai? claro ahí se arreglan pero no, no, no hay ley y tampoco se necesita una ley de cómo va a trabajar es, es, creo que la convención mixta es muy peligrosa en ese sentido de que muchos parlamentarios se van a ir allá, también cómo se van a elegir esos parlamentarios, cómo queda distribuido el Congreso para reformar, porque, ojo, que el país no se detiene en dos años, ese rumor y esa, lo que decía la Franja, de que en dos años son muchos, que dos años son muchos, sí, dos años son muchos para tener una constitución, pero dos años es muy poco para, para todos los cambios que se necesita el país y que se lo tiene que hacer el Congreso. Una constitución te establece derechos fundamentales y la hoja de ruta de un país es el contrato social de, de una nación Y la, las leyes son las que, que estipulan Y por eso allá no se, eh, no se toman temas tan delicados Por ejemplo, como educación donde se nece, O acceso a la universidad, por ejemplo O la nueva PCU O cómo se van a distribuir eh, Si se quieren hacer eh, nuevas instituciones públicas Por ejemplo, y hay un centro se, eh, El próximo año va a funcionar un centro de formación técnica En Linares, que es del Estado pero esas son leyes que tienen que nacer de tienen que nacer del, del órgano ejecutivo que tiene que discutirse en el Congreso y no es un tema constitucional, o sea, no esperemos que y no, es un sueño, pero, pero soñar es gratis todavía. Entonces podemos soñar que en Cauquén el día de mañana pueda haber un centro de formación técnica público. Y como ¿por qué puede ser? Porque es una provincia, es una capital de provincia. Entonces, se puede, ¿puede ocurrir algo así? Pues sí, podría ocurrir, pero eso son todas iniciativas del Congreso, y no son temas constitucionales. A eso voy. El hecho de mejorar pensiones, igual son temas constitucionales, de cómo se, cómo se entiende la, feje, la vejez, por ejemplo. O cómo se va a entender si el, el derecho al medio ambiente, el derecho a la vivienda. Pero el hecho de que podamos tener vivienda digna, el hecho de que podamos acceder a vivienda, son temas todo de leyes. Es la bajada, es como la pirámide de Kepler, que habla de que está la constitución arriba, las leyes, los reglamentos y decretos. ¿Cachai? Eso es. Entonces pasamos a la convención const que, constitucional. Que para hacer totalmente... un, un contrapunto, Pato, bueno, la convención mixta eh, van a ser 172 convencionales, como tú decías, el 50% van a ser congresistas, actuales parlamentarios, y el otro 50% va a, ser, va a poder ser electo por la ciudadanía. Eh, en el caso de, los, de las personas que son electas por la ciudadanía, además después tienen un tiempo, alrededor de un año, donde no pueden presentarse a cargos públicos. Límite que no van a tener los parlamentarios, hay que decirlo, por lo tanto ellos sí van a poder eh, seguir participando de elecciones si es que hubiese una elección eh, en menos de un año, digamos, o en un año. Eh, y la paridad entonces eh, sería eh, solo en la parte de los electos. Y después viene la convención constitucional, que aquí serían 155 convencionales, el 100% sería electos por la ciudadanía en eh, las próximas elecciones municipales y de, y de gobernador regional, eh, que serían abril. Eh, con habilidad, ¿verdad?, para redactar esta nueva constitución, no pueden presentarse a una elección en, eh, hasta después de un año. Eh, determinar este mandato de escribir la Constitución. Aquí también es necesario, antes de seguir adelante, señalar que existe un tiempo estipulado, como tú decías, para escribir la Constitución, para redactar la Constitución, que son dos años. Después de esos dos años, tiene que salir sí o sí un texto escrito. Pero aquí es donde existe otra mentirilla o, o ocultación de información en este aspecto, porque muchos dicen, eh, si es que se escribe la Constitución desde una hoja en blanco, eh, van a vender Chile, se va a desmoronar Chile, un, un discurso muy catastrofista, muy parecido con el retiro del 10% que finalmente, no se sé, derrumbó Chile. Eh, pero sin embargo, una vez que se termina de escribir la Constitución, después de estos dos años, intentamos a finales del... 2022 a inicio del 2023, más o menos, eh, debe existir un nuevo plebiscito, que es un plebiscito ratificatorio. Vale decir, si es que nosotros estamos de acuerdo con esa Constitución que resultó o no. E incluso este plebiscito ratificatorio es obligatorio, o sea, todas las personas mayores de 18 años están obligados a ir a votar como era antiguamente. Entonces, para que la gente también tenga claro que lo que salga de esta nueva Constitución no es que eh, nos vaya a regir al tiro primero, porque tiene que pasar los dos años, escribirse la nueva Constitución y luego pasar por este plebiscito ratificatorio que, que finalmente va a decirle a las personas, bueno, esto es lo que resultó, usted diga, ¿Aprueba esta nueva Constitución o rechaza esta nueva Constitución que resultó? Pero no y esa, se pregunta cierra... ya, esa pregunta ya está en, el, en, en la reforma que se, que se aprobó para hacer el cambio. Claro, y por lo tanto este, este plebiscito no cierra el proceso, no deja eh, a, a la suerte de lo que decidan la, las convenciones, eh, eh, cuál va a ser la Constitución que regiría eventualmente a Chile, sino que es una etapa de este proceso. Sí, Mira, agregar a eso, de que se hace, termina el trabajo la, la convención, eh, la convención que se que que gane, que electa, claro, que gane eh, mañana, eh, es, es todo muy ansioso en realidad, como que qué vaya a ocurrir. Eh, y el presi se, le se le hace entrega al presidente y el presidente tiene la obligación de difundir el máximo posible ese proyecto. Y eso va a que, que a ese proyecto de constitución o no esa posible nueva constitución. Y se tiene que, tiene que estar en todos lados, tiene que conocerse, tiene que discutirse. Para que sea del, del conocimiento de toda la ciudadanía. Y es aún más, tiene que hacerse, todavía no se, no se sabe, eso tiene que ser tema de, de, del ejecutivo y de la convención y del parlamento, en que tiene que haber una etapa de revisar esa constitución. Qué tan, qué tan apegada y... En, y a, es a los, reglame, a, a los tratados internacionales, por ejemplo. ¿cachai? Eso es, se va a dar dentro de las, com, de las comisiones de una posible convención, pero también después se tiene que hacer la bajada, cuando se, se apruebe, en el previsito rectificatorio del, del 2022, se entiende que tiene que ser en diciembre del 2022, como esa es en la, en la fecha. Es la fecha estipulada. Que, que, que, se, que se apruebe o, o se rechace, si se aprueba, el presidente tiene que publicar en el, tiene que publicar en el diario oficial, y ahí va, va a regir, pero todavía hay un... No, no, no se ha pensado y no se ha, ha creado el organismo que revise todas las leyes. Porque una constitución tiene que estar ad hoc a las leyes. Y como las leyes son las que, estamos, las que es, van a mantenerse, y ahí va a haber una nueva constitución, va a haber que cuajar esas leyes. ¿Cuál ley es, es, se podría considerar, como a, a muchas personas le gusta, eh, es una ley anti, eh, anti, inconstitucional, ¿cachai? Uh -huh. Y claro. ese proceso todavía no está estipulado, no, no se establece, porque probablemente van a haber leyes inconstitucionales de una posible nueva constitución. Hoy en día, muchos expertos y nosotros que, desde el medio que, que, que, tra que trabajo de Malespina hemos chequeado temas como el agua, el derecho al agua. Y el derecho al agua es un tema que va a cambiar, que sí o sí ese va a ser uno de los, del, de, de los temas que van a ser más transversales a una posible nueva convención en que va a decir que el derecho de agua va a tener que pasar a la administración pública. Entonces hay leyes de derechos de agua, que, que van a tener que cambiar, y que es, al momento de revisar van a ser inconstitucionales, Y ese proceso todavía no está claro, pero sí o sí una nueva constitución, que se haga, que se va a difundir, todas las vamos a poder leer, la, van a, va a haber franje igual que ahora, que van a decir, oye, aprueba una nueva constitución, rechaza claro. una nueva constitución, y van a tener su argumento, y todos vamos a poder revisarla, leerla, y también van a haber fake news, va a haber desinformación, eh, pero, pero ojo, igual es como la crítica, la crítica de, de, del rechazo ha sido que esto es muy costoso, y que vayamos a rechazar todo, toda esta inversión es como poco entendible, pero se entiende que se tiene que hacer, por eso es de carácter obligatorio, porque es algo que tiene que ser un, un, un consenso, tiene que, tienen que votar todas las personas. El máximo de personas posible. Pero eso es, es un temazo, un temazo, temazo, temazo, de cuál va a ser el proceso con que, y al que vamos a trabajar más adelante, nosotros acá en Malaspina, es cómo se va a hacer ese proceso de revisar ley por ley del Estado de, de Chile y hacerla calzar con la Constitución. Y leyes que, sea, que estarían ad hoc y leyes que están contra todo lo, todo lo que se establece en una Constitución, ¿cachai? Y después a reformar todo eso, hacer nuevas leyes. Entonces, este es un proceso que es súper importante que, que entenderlo. El Congreso sigue funcionando y por eso es tan necesario que haya una nueva Constitución y a la misma vez el Congreso funcione y que haga la reforma. Las reformas que hoy en día se necesitan tanto como es reformas de, de, de carabineros, reformas del sistema de pensiones reformas a los temas que son de CERNAC, o sea, de, de fiscalización, reformas y, y, y modelos, y no modelos, sino reformas que tienen que ver con temas de información, de ciberseguridad, con, con estos hackeos que han ocurrido hoy en día en lo, el organismo del Estado, y cosas así que el país tiene que seguir avanzando, y tenemos que ir, tenemos que ir hacia dos temas medioambientales que están super, eh, super, son súper importantes y son tendencias últimamente, más cuando hay pandemias. Y, y, y de educación igual, el teletrabajo, que hoy día está regulado y no tanto, y, y hay problemas todavía, eh, temas que van con, con educación a, a distancia también, entonces todo eso hace que hoy en día podamos podamos decidir si queremos una nueva constitución y también decidir de que, ojo, también tiene que ir, a, el Congreso tiene que trabajar en reformas constitucionales, si es que se quiere trabajar el Congreso y tú, tú pato, quieres o no eh, que el Congreso se meta ahí o también o quieres que el Congreso siga trabajando en la labor que hoy en día que es legislar. Pero eso es. Me aprovecho de esa parte para derribar otro mito que existía eh, referente también a, a, a un poco una maña que ha tenido alguna gente de hacer estas comparaciones de Chile con Venezuela y Chilesuela y todo esto. Señalar que en ningún caso elíjase la convención eh, mixta constitucional o la convención constitucional, en ningún caso va a ser una asamblea constituyente como la de Venezuela, que tenga poderes o la capacidad de anular otro poder del Estado, o las cámaras que están actualmente funcionando, o eh, que tengan la potestad de generar leyes que rijan de inmediato. Esta convención eh, constitucional o mixta constitucional, depende de lo que se elija, eh, solo está eh, facultada para la redacción de la nueva Constitución en el plazo establecido y que entraría a regir, como dijimos anteriormente, si es que en el plebiscito ratificatorio se aprueba el nuevo texto constitucional. Por lo tanto, también, de inmediato, eh, desmitificar esa, esa fake news eh, que sí, también anduvo circulando por ahí. Y, y mucho, y ha sido mucha la crítica y el, el enfoque que tenía la gente de rechazo de decir que eh, la, una posible nueva asamblea, asamblea, o que la llaman asamblea constituyente, pero estamos que acá es una convención constituyente, eh, va a poder tener ese, ese poder, y ahí es donde entra el juego de la hoja en blanco y los dos tercios. ¿Qué se entiende por hoja en blanco? La hoja en blanco es como, yo tengo una polera en blanca, no tiene un bonito nada, entonces eso significa que no hay nada estampado, no hay nada escrito, y en una constitución es que no hay nada detrás. En ese sentido no, hay, no va a haber nada, sino todo se va a conversar y se va a discutir y se va a poner. Tenemos una constitución actual, se puede, ese va a ser el caso de ejemplo y ahí es donde se va a revisar qué debe ir o no, pero el que no esté en una constitución no significa que eh, haya un libertinaje de eso, como que se vaya, si no se dice nada, por ejemplo, respecto al derecho a la vida, no significa que pueda salir el 2023 cuando se apruebe y salir y, y, a matar personas. y hacer claro, como que no no, no, no, no, no, no, no se puede ¿cachai? No. y puede que no, una constitución diga eso, pero hay, te vuelvo a decir, que no quiera decir no, que no esté en una constitución no significa que no, que no, no haya responsabilidades porque hay tratados internacionales y te, probablemente no va a estar escrito porque no se llegó a consenso pero eso no quiere decir que no, no, haya, no vayan a haber leyes por eso siempre la pata está y, y, el, y el, la traba traba o, o buena jugada de los dos tercios esa en que se necesita tener más de la mayoría para poner una, un derecho a la Constitución. Son, y eso es también otro enredo, que esta, estas son cosas que simplemente se dan por desinformación o porque tam, tampoco se pensó bien cuando se hizo. Y por eso hay tanto constitucionalista hablando sobre el tema y no hay consensos. No hay, no hay, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, hoy en día el consenso está en la hoja en blanco. La hoja en blanco significa, no significa que Chile se va a derrumbar y que no esté en, no esté en esa hoja, va significa que no haya nada de ese derecho. No. Va a haber, van a existir las leyes. E incluso, en ese caso, por ejemplo, van a existir, va, cuando vayan a hacer la revisión de leyes y constitución, las leyes que están actuales se van a mantener, probablemente. Porque no va a haber nada respecto a ese tema en, en constitución, con tema, en temas de constitucionales Pero sí... Eh, eh, pues, eh, si, si no hay nada respecto, tampoco hay leyes, se van a basar en los tratados internacionales. Entonces, y ahí es donde entramos la pata de los dos tercios. ¿Qué pasa con los dos tercios? Los dos tercios significan que más de la mitad de las personas, de los constituyentes, se tienen que poner de acuerdo y decir, mira, es importante que este derecho esté... Hay, o sea, es, Está más de la mitad, están esos dos famosos dos tercios, se coloca. Pero tienen que ver comisiones con, eh, con, eh, con donde se discuta, porque, imagínate, son, es un año de funcionamiento la convención. O sea, son nueve meses, eh, se puede prorrogar eh, tres meses. Pero son tantos los temas constitucionales y leyes, nosotros hoy día estamos haciendo un ejercicio de hacer podcast sobre estos temas constitucionales. Y e hicimos el ejercicio, ¿cuántos podcast, capítulos de podcast, necesitamos hacer para abarcar todos los temas constitucionales? No alcanzamos, porque son muchos los derechos, son, y, y cada derecho tiene subderechos o tiene subtemas. Entonces entramos en una dicotomía de, oye, eh, una constitución llena de derechos igual no puede servir de nada. Y una constitución con derechos fundamentales súper importantes que se tienen que entender, y este va a ser contrato social, tal vez va a ser más importante que sea una hoja que... Mil hojas, ¿cachai? Donde se entiendan que hay un derecho al medio ambiente y proteger el medio ambiente. Donde se entienda que hay, va a haber una condena que todas las personas son iguales ante la ley y empresas igual. O sea, personas y empresas son iguales ante la ley, ¿cachai? En donde se, va, donde se vayan a condenar eh, los lo fraudes al fisco, las colusiones y, y el aprovechamiento a personas. No ha, y eso significa que cualquier persona si se están aprovechando va a tener una condena. En donde el derecho a la vivienda se entienda como derecho digno. ¿Cachai? Como lo que pasa en Argentina, que en Argentina hoy en día si tú tienes, tienes, sufres un accidente eh, y quedas eh, en, una situación de, de, de, con una en una situación de discapacidad, de poca movilidad, hoy en día el Estado te va a garantizar arreglar tu casa para que tú te puedas mover dentro de tu espacio, de tu casa, de tu bien. Hoy en día no, acudimos a la Teletón, ¿cachai? A, a un grupo de personas que son privadas, y eso no es una crítica de la Teletón, sino es que el Estado tiene que ser garante más que subsidiador, que es lo que hoy en día, ¿cachai? Esa es la diferencia, y también sobre temas que van del de sistema democrático. Cuando dicen que el sistema democrático se va a romper, no vamos a poner una monarquía aquí, ¿no? no jamás va a llegar la familia, no sé, la, los patricios, como ya que tenemos dos patricios, los patricios Patricio. a gobernar Chile. <risa> no, no va a pasar? Entonces, los dos tercios permiten que hay, hayan acuerdos y que la hoja en blanco también permite eso, aunque tal vez no, no, se, no se necesita que esté la constitución y que se puede hacer por leyes, y va a ser aún más rico esa discusión en leyes, porque como ya sabemos que no va a estar la, la, esa misma discusión, valga la redundancia, va a ir a la sociedad civil. Entonces todos vamos a discutir sobre ese tema, que, de, que conversarlo a un constituyente, que van a negociar, ¿sí? Esto, nosotros vamos, el, el, si gana la convención vamos a votar constituyentes, y un constituyente te puede... Te, yo creo que ahí se va a levantar una masa de desinformación estratosférica, porque todos van a querer derechos de todo. Pero, ojo, se tiene que negociar, ¿cachai? Entonces, acá que nos vendan la linda pomada de que la nueva constitución va, va a tener lo perfecto, ¿cachai? No, no es tan así tampoco. O sea, acá, acá la desinformación ha pasado en los dos bandos. Entonces, la hoja sí, en blanco, es. entendámosla que no es un salto al vacío, y que los dos tercios permite que no exista ese salto de, al vacío. Y que la reforma constitucional de la actual constitución que nos rige dice eso, ¿cachai? No, tendría, que, tendría que el Congreso modificar el funcionamiento de la convención, y que eso puede pasar. La ¿sí? actual, eso puede pasar. La actual constitución, en su capítulo 1, las bases de institucionalidad, en el artículo primero, en las dos primeras líneas, o en la primera línea, eh, señala las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, um, y lamentablemente parece que esas dos líneas ya uno las podría cuestionar desde ahora, ¿no? Eso es lo que señala la actual Constitución. A mí me llama la atención eh, cuando se habla de que eh, una hoja en blanco puede ser un salto al vacío. Eh, finalmente, el, el modelo en los cuales se van a elegir a los ciudadanos constituyentes es el mismo modelo en los cuales se elige a los diputados actualmente. Por lo tanto, todos los bloques políticos, todas las tendencias políticas van a tener una representación como la tiene la Cámara prácticamente. Eh, incluso donde está la problemática eh, de cómo los independientes tengan una, una representación mayor, porque finalmente con este mismo modelo pueden quedar eh, eh, abajo producto de los pactos o no pactos que se realicen. Entonces, eso, eh, dale. No, te iba a decir que eso es súper importante y un tema que todavía no hay, no hay acuerdo, no, no sale, se está discutiendo en el Congreso, o sea, si sí. va a haber o no escaños reservados para eh, pueblos originarios, si sí, cómo va a ser la elección y cómo se va a distribuir y la recolección, o sea, la recolección de firmas ya se sabe que para los constituyentes son electrónicas, bacán, eh, que ya no va a tener un costo, bacán también, pero el, eh, la estructura de esto del sistema proporcional in, implica en que tú tengas que hacer alianzas entonces lo que se está buscando es que los independientes tengan pactos, entonces que sea el, ese mismo sistema que tú votas, que la derecha puede tener tres candidatos, la izquierda puede tener candid tres candidatos, y que de esos tres, la sumatoria de los tres votos, va a elegir al a la mayoría y al, al otro lado pasa lo mismo, que lo independiente sea igual, que no sea, que tú tienes que bu buscar ser la mayoría más cierta cantidad de votos, que te permite estar arriba de todos, ¿cachis? Para poder salir, por eso hay, no hay independiente o hay muy poco, no hay independiente en el Congreso, y si al final todos los concejales funcionan igual, los, se, se, se buscan independientes, pero amparados bajo un partido político, claro. es lo mismo al final. Que en el fondo can... tiene que tener una cercanía, por lo menos en ideas con ese partido político, claro. tal, independientes con, con ellos. Entonces, Entonces pero... por eso no se ha llegado a un acuerdo pero eh, dicho sea de paso, en el fondo, eh, de todas formas, esta, esta nueva convención constitucional o mixta constitucional va a tener representantes de todos los sectores políticos, por lo tanto, uno apela también a que todas las personas que tienen la intención y la buena disposición y la buena fe de eh, redactar una nueva constitución no lo van a hacer con, con el sentido de destruir Chile, sino llegar a acuerdos, y por supuesto hacer una constitución que sea justa y que a lo mejor apele incluso a este primer artículo, la primera línea del primer artículo del capítulo 1 de la actual constitución, ¿no? Donde hoy es muy cuestionable de que todos los chilenos eh, nazcan con igualdad eh, en cuanto a libertad y en cuanto a derechos. Así que es un trabajo súper interesante que se va a, a realizar. Y que Mi esperamos mayor... que hayan, hayan independientes, y eso, esa es la cuestión: de que quieren independientes se han duda. organizado, y hay, hay muchas plataformas independientes que están, están porque, lanzando también. Porque finalmente, también una de las características que ha tenido este movimiento social es que no es partidista, digamos. Si uno va a alguna de las marchas que se producen en todas partes del país, en Cauquenes también han habido eh, manifestaciones, cicletas y una serie de actividades. Eh, no necesariamente son todos del mismo partido político, no necesariamente todos tienen las mismas demandas. Hay una infinidad de demandas que tienen que ver con educación, con salud, con sistema previsional, eh, con el cambio de la constitución, con el sistema político, una serie de demandas, eh, pero que eso habla finalmente de que existen muchas necesidades que son desatendidas finalmente. Y todo el mundo tiene un por qué eh, expresar eh, su molestia con el sistema eh, y todo el mundo tiene creo yo la disposición a, a, a consensuar también una solución en pos del país por lo tanto yo siento que hay que perderle un poco el miedo a lo que va a ser este proceso y yo creo que también hay que hacer una invitación para que todas las personas puedan concurrir eh, libremente a votar eh, expresando lo que quieren ustedes en beneficio de Chile y no en beneficio a los temores o, o impresiones que otros le, les pueda eh, eh, influenciar de cierta forma. Sí, mira, no sé si me... Ahí voy a meter la cuchara, por supuesto, porque sobre los, por favor. sobre los temores. Acá, la fake news, lo que les, les dije anteriormente, que eh, la, la noticia falsa siempre se mete con que se hace pasar noticia y que busca sentimientos. Busca, una noticia nunca te va a generar una reacción sentimental. No, no, vas a, no vas a quedar como con tristeza, con odio. O sea, puedes quedar, pero con, con sentimientos de tristeza, cuando es como este perrito que a veces te muestra, ¿no? una niñita, que este, este viral ahora de la niñita que le tiró las mechas a, a la amiga, que a la, a la hermana en un cumpleaños, hay notas de eso, y eso claramente ahí hay una intención. Pero cuando son temas informativos, no debería por qué generarte una, una, una, una sensación, un, como con rabia, con ira. Eh, así que, cuando tú estás leyendo algo, y, y sobre temas constitucionales pasó mucho, y había mucha desinformación, te quedabas con rabia, así como, sobre todo, había páginas que hacían el llamado al mundo evangélico a movilizarse, a hacer campaña política eh, para, para proteger uno de los derechos fundamentales, entonces cuando tú leías text, esos textos, hacían evocaciones al diablo, a Satanás al diablo, a Satanás a, a, a, a, la, a la blasfemia al dinero, a la codicia a Piñera entonces cuando tú lo leías, como que yo leía a otro Chile y veía que había mucho odio, mucho odio, así, como del mundo hacia ellos. Y cuando yo veo, no veo, tampoco veo lo contrario, pero no veo que acá nadie nos estamos odiando. Simplemente, por eso, cuando de repente se esta discusión en Facebook, yo soy es, ese tipo metido que de repente comento por comentar. Como el cizañero que dice, eso es desinformación, o, o le debato alguna idea. Y ahí gente que salte la gente saltea, se apasiona con estos temas. ¿Sabes por qué pasa eso, Pato? Porque durante un largo periodo en nuestro país era, era como peligroso, era como mal visto tener opiniones discordantes. Y finalmente yo siento que uno de los aprendizajes, tal vez de la nueva generación de chilenos, de muchas veces subestimados, porque uno ve que son cabros chicos, raquíticos, que apenas andan ahí con, con los estudios, que se yo, una serie de también de prejuicios que muchas veces los adultos tienen contra la gente joven, contra eh, quienes comenzaron finalmente este, este movimiento, y es que ellos lo que valoran no es el, el, el por decirlo así, el doble estándar, sino ir con la verdad siempre por delante y aunque duela un poco. Y, y ha sido como un poco el, el sentimiento de, de este nuevo Chile que se está, que se está forjando, eh, y yo creo que es un sentimiento súper sano. Eh, estamos como también acostumbrados un poco como sociedad, como este doble estándar, como al diminutivo, <ríe> como a tratarnos con cariñito, con no sé qué, aunque no sea verdad. Y, y eso finalmente hace que quedemos con sentimientos súper eh, dentro y, y, y cosas no sanadas, y, y creamos que lo sano es no mirar atrás porque fue doloroso, eh, más que reflexionar sobre lo que pasó. Y eso es súper peligroso. Es súper peligroso finalmente y puede eh, esconder odios que después cuando explotan incluso pueden ser aún peores. Pero ya estamos llegando al tiempo, Pato, así que te voy a pedir a ti como representante aquí, como el embajador de Mala Espina, check, eh, que sí, nos des de la... también algunos tips para identificar Mi... esas fake news. Ah, ya, mira, yo me voy a hablar de Mala Espina y de un grupo que se llama Verifica Chile. Perfecto. que somos una red de verificadores, pueden usar el hashtag, nos pueden seguir en Twitter, y también a Mala Espina en todas las, en todas las redes. Le damos y más a Twitter y a Instagram, y tenemos nuestro sitio web donde están todos los chequeos. Y chequeo es verificación de noticias. Entonces, quiero hacer que uno, mañana pueden ir a votar los, los adultos mayores al, al, al, al horario que quieran, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no hay horario exclusivo, acá dijeron que tenían que ir de las 2 a las 5, no. Lápiz azul, no lápiz rojo ni nada, lápiz azul. Bastos. Ahora, el, sí, porque eh, estaba el rumor de que tenías que llevar rojos y votabas de, de rechazo. <risa> la gente, la gente, no, no, no van a cuestionar. Eh, no puedes sacarle fotos a los votos, eso ya está más que claro, más que claro. Eh, nada lucido a pruebo, rechazo, ni convenciones, constituyentes eh, constitucional, ni mixta, ni nada, nada, nada político, ni UDI, nada. Eh, ¿Qué más? Eh, Guantes opcional, mica también es opcional, pero sí la mascarilla puede la ser mascarilla reutilizable y desechable. Cualquier ¿no? mascarilla. Y, y el lápiz igual. Lápiz azul, lo único que importa es que raye, no, eso es lo otro que por se tamam. va a cuestionar, y eso es la labor de la poderada de mesa, si la línea de repente marca mucho el foto por eso asegurarse de llevar con un lápiz que raye bien y que raye, ¿no? Pero que raye. Lo prueba en, el, en la zapatilla antes sí, de. Sí, no. en la zapatilla que <risas> llegue con la punta lista. Y eh, los locales de votación están abiertos desde las 8 hasta las 8, puedes ir a cualquier hora, el toque queda atrás. O hasta las 1 de la mañana. Así que eso, las invitaciones que vayan a votar, van a haber buses de acercamiento para los sectores rurales, que sé que parten a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Y, mm. y que es importante que participen. Acá cual sea la elección, participar, entre más votos, mejor, porque escuché el día domingo al alcalde, me dio, dijo todo lo contrario, como que no, no se justificaba este plebiscito. Bueno, acá, entre más gente vote y cada vez que tengamos la oportunidad de ser escuchados, es súper importante porque estas son las decisiones que enriquecen una democracia, enriquecen una sociedad. Bueno. Así que los tips son. El alcalde en algún momento también consideró que no era necesario hacer esa opinión que hicieron muchos municipios en, en, en el país, el y, y en Cauquén tuvimos una convocatoria autogestionada que fue exit exitosísima. Porque, sí. Entonces, bueno, es Pero, una elección importante, yo creo que con eso sí. hay que quedarse, eh, eh, enfatizar en que hay que participar Emita su voto con libertad, apruebe o rechace, elige el instrumento que usted cree que es el más conveniente, eh, pero hay que participar porque finalmente si todos queremos ser eh, protagonistas de los destinos de este país, uno tiene que tener la tranquilidad que con convicción eh, votó por la opción que era mejor para Chile, Pato. Sí, mira, ahora voy a meter los tips muy a la rápida. Ojo, ojo con qué ojo con la gente que ya, que publica cosas, o que te llega un mensaje con, con WhatsApp, de WhatsApp, uno en WhatsApp, vamos a hablar de WhatsApp, porque yo, no hemos hablado mucho de eso. Si te llega un mensaje y en la barrita de reenviado aparecen dos flechitas, eso no te, lo mandaron, no te lo mandaron a ti exclusivamente porque tú eres una persona especial. Ese mensaje ya está dando vuelta hace rato en las redes sociales. O sea, redes sociales, porque en Facebook también anda. Entonces, no, no te va a llegar este mensaje porque sea una persona especial, porque consideran que tú eras afortunado de recibir esto, así que no lo, no lo compartas, no divulguemos más esto. Segundo, eh, estas son conversaciones más personales, pero eh, tampoco pasemos el rumor. Esto no le hace bien a las personas. Hoy día el llamado es que cuando tú ve, eh, sepas de algo, búscalo, googlear. Hoy día Google busca la palabra eh, incendio en casa de, y te puede aparecer noticia... Que, lo, lo puede publicar acá, Net, lo puedes encontrar claro. en algunas de las radios, pueden encontrar esa información. Y eh, entonces, vamos con los titulares. Un titular que sea evocativo, que genere una sensación desde ya, tú lees un titular y te aparece algo como, eh, no sé, Alemania gastará 500 millones de dólares para promover la migración en Chile, eso ya es falso, porque <risa> no, te está generando una reacción. O sea, ojo, ¿por qué Alemania va a invertir eso? Y sobre las fotos, Hoy día editar una foto es muy fácil. Hoy día puedo, nos podemos sacar una foto acá y atrás nos pueden colocar quemando la constitución, por ejemplo. ¿cachai? Y eso la gente lo va a creer, que fue así. Pero en realidad no. Hoy día Photoshop te facilita eso. y aplicaciones, que, hay páginas en internet que te permiten la modificación. Entonces, lo que hacemos es, tú la foto la puedes guardar en tu teléfono, o si te llegó por WhatsApp, la guardas en tu teléfono y la, pon, la subes a Google en buscador de imágenes, y buscas im, buscador de imágenes inversas. Tú ahí te sale, subir archivo, subes el archivo y lo buscas. Y ahí te va a decir Google, eh, a quienes mucho quieren y otros odian, te va a decir que si esta imagen es real o no, y en qué otros medios. Lo que puede pasar y pasa mucho es que las fotos de las imágenes se descontextualizan. Much están estas imágenes de archivo, entonces los medios ocupan. Entonces, ahí, ojo. Lo otro es la fecha de las publicaciones. Hay mucha gente que re resube cosas que se dijeron en el pasado. Y el medio. El medio es muy importante. El medio no llamemos a que lo leíste en Twitter, en, partiendo de eso. Ya de ahí todo lo que te aparezca, si no son medios informativos tradicionales, no les creas. Si es un medio que te apareció recién y que es la primera vez que escuchaste de él, es totalmente falso. Hoy en día hay toda una maquinaria, empresas que trabajan en, esto, en estos famosos bots, pero también crean páginas falsas. Hay, sé que existe Tradición Viva, Chile Digno, eh, no quiero mencionar más porque voy a meter la pata eh, que es, tienen intereses y toda la noticia en todos los medios de, de comunicación hay intereses detrás eso hay que tenerlo muy claro acá nada te van a contar porque hay color de rosa claro, hay intereses de comunicar que es súper importante el derecho a la información el derecho a recibir la información pero también hay, hay intereses económicos detrás entonces eh, tenemos vamos a recapitul recapitular la foto eh, la, la, la foto el titular, la fecha, los medios, el texto in en general, te voy a decir, si el texto te genera sentimientos, es falso, desde ya. Y la fuente, si entrevista a no expertos, ¿y qué expertos son? Que me entrevisten a, no sé, a Abraham Lincoln, no me sirve, si ya está muerto, ya no, no, no es una persona que digamos que es de confianza hoy en día, y que es cercana al mundo chileno. Y lo, lo último es que, si quieres la información, es simplemente googlear investigar, moverse en las redes escribir en el, los buscadores sí, y esto es que todos es un consenso que la desinformación se propaga muy rápido y que la, y la, la, la, el chequeo es muy lento o no, muy, no, no genera mucha esa iniciativa de la desinformación de compartirlo rápidamente sé que es fome sé que es aburrido y latera pero es súper importante porque tenemos una democracia más sana porque tenemos personas más sanas hoy en día Muchas de las radios de las ideas y de las pasiones se basan en la desinformación y en nuestro entorno. Ampliamos nuestro entorno. Yo estoy metido en grupos que son, piensan totalmente diferente a mí. Tengo amigos que piensan totalmente diferente a mí. Y mis redes, en Twitter, en todas las redes sociales. Trato de, de escuchar a todos. Porque eso permite que tengamos una visión más abierta de lo que está ocurriendo. Porque ese siempre un, nos, ese cerramos un ese es nos, cerramos, nos cerramos en una burbuja. Es un súper buen consejo. Nos cerramos en una burbuja y siempre nos rodeamos la misma gente. como... Cuando voy a, voy a hacer, esto va a ser un juicio personal, cuando escuchamos una autoridad en la comuna que habla de ciudadanos de primera y segunda categoría, cauqueninos, no cauqueninas, creo que eso es una falta de respeto y una violación a derechos humanos fundamentales gravísimas, porque se está considerando que quien se va a ayudar es a la persona que vive en cauquenes que nació en Cauquenes, porque cauquenino significa que naciste en Cauquenes. Yo soy un cauquenino, pero no me considero tan cauquenino como otros cauqueninos que no nacieron en Cauquenes, que son aún más cauqueninos y que tuvieron compromiso y que han estado luchando, llevando el hombro, el compromiso social de, en Cauquenes. Eh, eso, quiero decir, como simplemente esas son muchas desinformaciones, y es importante informarse a través de canales oficiales, acá cauquenes net sobre todo en Cauquenes, Cauquenes.net, Radio, eh, Radio Surco, Dinastía, Radio Gemini, Radio Santa Sofía, La, Pro, la Voz de la Provincia, Motivos de la revista, pero también, sobre, si quieren ver, chequear información, acá un cauquenino que está metido a nivel nacional chequeando información, y espero que se unan más, si hay, hay muchos periodistas, y este es un trabajo que recién está empezando a hacer en Chile, que es sacrificado porque tenemos que... Mover rocas para buscar financiamiento, porque hoy en día el modelo de negocio no es lo mismo que un canal de televisión, sino nos basamos en, en gente que no quiera aportar y buscamos lucas por red, eh, redes internacionales, por, vuelvo a decir, Google, eh, la TAM Chequea, eh, la, la UNESCO, la ONU, que tanta gente la odia, eh, pero eso, estamos tratando de, tratando de llevar, de combatir la infodemia, que es, un, es muy peligroso y que puede incluso matar personas. Es tan peligroso porque genera muchas pasiones. La, la desinformación es pasional, nada más que pasional. Y lo, es lo mismo que el rumor, lo que tú decías de la plaza pública, el rumor. El rumor es pasional. Oye, ¿me contaron qué? Oh. Y tú dejas pasar ese cabo a otra persona que lo va a distorsionar, aún más de lo distorsionado que puede estar. Y después puede que una persona se sienta ofendida y va a llegar al, al, al interpelado y va a tomar, puede tomar armas a tomar, ¿eso no significa que... Pueden hacer procesos judiciales, pueden hacer en el conflicto. Pero lo importante aquí es la desinformación. Combatamos la desinformación. ¿Cuál es la forma? Medios de comunicación. No, bueno, apaguemos la tele, o prendamos la tele, pero escuchemos radio, leamos. Veamos leamos. todo, leamos todo lo posible, informémonos por todos los canales, desprejuiciadamente, y saquemos nuestras propias conclusiones. Patricio López, periodista. Pato López. Pato López, eh, periodista eh, de la UC, es un cauquenino que de verdad está ahí metido en varios grupos de fact-checking y que además es parte de malespinacheck.cl, un, un nuevo proyecto que ya lleva varios meses, pero es que, que también va, va a cumplir un año eh, y que está ya dando muchísimo que hablar también Malespinacheck. Así que invitado a todos a seguir las cuentas. Invitados también a todos a seguir el proceso eleccionario a través de www.cauquenesnet.cl este domingo a través de nuestras redes sociales. También vamos a estar tratando de llevar de la mejor forma este proceso y de estarlos informando cómo se desarrolla estas elecciones. Recuerde que los sectores rurales de la provincia de Cauquenes tienen locomoción desde las 8 de la mañana, locomoción eh, gratuita, eh, hay más eh, recintos de votación, por lo tanto también ingrese a Cauquenes.net para ver dónde están ubicados estos dos nuevos recintos de votación. Y eh, también, por supuesto, vaya a votar, lleve las medidas de seguridad, la mascarilla obligatoria, lleve su propio pasta azul, una botellita con agua, porque si va a alguna hora donde hace mucho calor no está de más hidratarse, también. bloqueador, mantenga el metro de distancia mínimo físico eh, que se recomienda también para prevenir cualquier tipo de... De contagio, participe, con ganas, con ganas a votar eso es lo más importante. y vaya con muchísimas ganas. Yo te agradezco, Pato, nuevamente por habernos acompañado. Sin duda, que vamos a tener que seguir conversando eh, sí, en algún futuro de estos temas que, por lo menos, nosotros que somos eh, periodistas, comunicadores, igual nos apasiona un poquito y eso se nota un poquito también eh, bastante en tu pasión por conversar de estos temas. Sí, y nos vamos, nos vamos por la rama, pero esto es porque no es un tema de estructurado, la desinformación se ataca en, to, en todo nivel, en todas las cosas, en el diario vivir se da la desinformación, ya lo que ya no deberíamos estar acostumbrados y que deberíamos combatirlo. Así que quiero poner ojo, si les envían alguna desinformación, nos pueden hacer llegar a través de todas las redes sociales. Un mensajito, nos dicen, oye, me llegó esto, pantallazo, imagen, lo copian el texto, nos hacen llegar. Pero es importante combatirlo, y esta es la manera, de acercarnos a ustedes, que nos escuchen, y que ustedes tengan la confianza de mandarnos este contenido, porque así como les llegó a ustedes, les llegó a muchos más. Poní bueno, también un, un ejercicio también básico, es cuando uno se encuentra, no sé, en Twitter, o a veces en Facebook, como que se queda con el titular y poca gente ingresa al link para revisar la noticia, y ahí uno se da cuenta muchas veces también que la noticia no es tan como lo dice el titular, o no es eh, para nada cierta, así que también a tomar esos, esos recaudos en cuanto, a un, en cuanto a cómo uno se informa. Ya muchachos, les agradecemos, estuvimos un poquito más de una hora, eh, gracias por habernos acompañado a todos quienes estuvieron conectados y recuerdo informarse también de este plebiscito a través de cauquenesnet.cl este domingo. Que estén muy bien, que descansen, nos vemos.